¿Qué tal, nativos en redes sociales? Bueno, estamos en un lugarcito un poco diferente hoy para empezar el programa. Tu programa de todos los sábados, esto es NERS! Bueno en el programa de hoy un poco diferente, diferente, vamos a hablar de música y fotografía, de la fusión, de la mezcla, de la mixtura entre la música y la fotografía, estos dos artes, con eso es nuestra próxima entrevista. Bueno aquí estamos con nuestro entrevistado Carlos Fiengo Pericón que es fotógrafo y artista. ¡Hola Fiengo! ¿Cómo estás Eduardo? Un gusto estar aquí en tu programa, NERS. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, un poco diferente. Estamos aquí en un jardincito, ¿no? Tomando un solcito, Carlos. Y ahora uh, una pregunta, ya que hablamos de redes sociales. Primero, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Pueden buscarme en las redes en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Carlos Fiengo Pericón. Solo eso, Carlos Fiengo Pericón en todas tus redes. Y ahora, bueno, eres fotógrafo también, ¿no?, antes de hablar de tu aspecto artístico. ¿Cómo ha empezado con esa cuestión de la fotografía, ese fotógrafo? Yo he estudiado diseño gráfico y la materia prima del diseño gráfico es la imagen. Sé que los procesos educativos y didácticos se hacen con, a veces con bancos, con recursos, que ya existen. Entonces ahí es ahí mi acercamiento a la fotografía, ¿no? Veía las cosas que me daban y decía, ¿podría yo generar mis propias imágenes? Y entonces donde empiezo a estudiar fotografía por mi cuenta y a conocer otras personas entusiastas y aficionadas a la fotografía y empezamos pues a salir, a hacer fotos, a aprender más de esto, ¿no? Y el camino sigue, ¿no? La fotografía me, llega, me lleva al audiovisual y el audiovisual es un área donde aprendes todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí empieza y desde ese momento ya no me he soltado de la fotografía. Tienes un proyecto, ¿no?, de fotografía, no sé si también es ligado a audiovisual, lo no voy a explicar ahora, que se llama Visiones Sonoras. ¿Cómo es eso? Exactamente. El proyecto Visiones Sonoras nace en la ciudad de Cochabamba, en, en, en una idea de rescatar y, con, y preservar la música de los pueblos. Con un amigo que se llama Jorge Claros, que él es un vientista muy virtuoso, él, él me dice, hagamos un documental sobre la música en Bolivia, pero pensándolo así bien para producción es algo muy amplio muy grande entonces digo tengo que segmentar esto no tiene que ser tengo que empezar de algo más más simple y a mí me gusta mucho tocar la zampoña, tocar el ziku, estaba en, otro, en, un, en grupos y digo voy a empezar por ahí y aparte ese instrumento como que se toca alrededor del lago en el altiplano boliviano entonces puede ser ahí el punto de partida la lacuste, podríamos decir. Eh, es, es cerca, pero está más en la provincia de Camacho, en la, entonces digo está cerca de La Paz, desde que es donde yo vivo, entonces puede ser que pueda viajar, pueda encontrar fuentes necesarias para empezar con este proyecto, que, que es bien visual, es tratar de demostrar lo sonoro pero a través de imágenes no porque ah, la catarsis de esa música es también pues, bien visual no y, y bien en comunidad eso es lo más importante que quiero rescatar eso queríamos. preguntar no vas a las comunidades y vas sacando fotografía de los músicos, o como dirías, no, no sé, sí. de los comunarios, ¿cómo diríamos? Sí, normalmente voy a las festividades, que es, es, son, los, son los momentos donde las comunidades expresan su arte, expresan su cultura. He viajado mucho por alrededor del lago y en comunidades al sur y al norte de La Paz y he visto las diferencias que hay. Entonces, me centro en la provincia de Camacho en, en, en Charazani, en Humanata en Taipiaika, en mocomoco que ahí es donde el Hachasiku se expresa más y es justamente este tiempo del invierno donde hay más expresiones, hay más festividades entonces ya he ido a un principio he ido solo a ver porque no me dejaban usar mi cámara ni grabar, pero ahora las comunidades se han abierto, ¿no? ya permiten ya más bien invitan a la gente que vaya que vea, que conozca, que registre sus videos se encuentran también en, en las ferias, los venden entonces ya, no, ya, es, ya es más natural, entonces ya me permite eh, el proceso de preproducción que hice, ya lo estoy empezando a ejecutar. Y bueno, Visiones Sonoras se divide en tres partes. Uno que es arcaíra, arcaíra son las dos líneas que tiene el Siku, ¿no? Sí, es un instrumento... Antes de todo, todo el Siku, para que Ajá. yo que soy del Oriente también, explicaros qué es el Siku. El Siku es un instrumento que está hecho con caña huecas y... Tienen, las cañas tienen diferentes tamaños y emiten diferentes notas musicales. Eh, se toca, es, es, es para soplarlo, ¿no? Y bueno, como tiene dos líneas, se toca en pareja. Uno toca la línea de arriba y otra persona toca la parte de abajo. Entonces es un diálogo. Arca-Ira es un diálogo. Arca, arca es la parte de arriba, Ira es la parte de abajo. Y es... Ira, el que lleva, Arca, el que sigue. Bueno. Entonces es un diálogo y es una catarsis bien linda. La segunda parte del proyecto es, bueno, me llama la atención mucho, ¿quiénes hacen los instrumentos? Y se llaman Luridis los constructores, ¿no? Y ellos, por ejemplo, están en, en Hualata. Y algo bien lindo de esto es que como un instrumento tan ceremonial, tan andino, utiliza materia prima de clima tropical. Y, la, la, y bueno, un, una tercera parte es Siku. Ya, el instrumento como tal, como una herramienta poderosa que ha resistido a uh, la colonia, ha resistido todo, porque la, lo, las personas que tocan esto es, es, tienen esa fuerza ¿no? de resistencia, de, de comunidad, es, es bien lindo. ¿no? Aparte también tiene que ver mucho con el chuño, ¿no? el paso del sicuri es... ¿no? así trotadito, es para pisar la papita, para en, la, en los tiempos de helada, para que el chuño, es pues un, un el, el alimento que resiste en el tiempo, mucho tiempo no y eso, y da mucha fuerza, entonces todo tiene que ver con fuerza, resistencia y comunidad. Ah qué bonito, qué, qué, qué lindo eso, bueno ya que hablamos de, de, de, de la música, pero primero vamos a hacer un videito de todo lo que, que trata eso y ya volvemos con una parte artística. <risa> Esta música, la música andina, la música hecha con este instrumento, con estos tubos, tiene en sí mismo un mensaje filosófico de integración con las energías telúrico-cósmicas, con un sistema que tiene que ver con el entendido de nuestra tierra y donde vivimos con mucho respeto, con mucho cariño hacia lo que es nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestra tierra, el agua, el aire... Soy Fernando Jiménez, integrante de la Agrupación Boliviana Guara, intérprete de la zampoña, compositor por más de 42 años en nuestro país. Empecé a investigar de a poquito con mi hermano, pero sin imaginar que un día la zampoña podía cambiar mi vida. Mi terapia del alma, mi alimento espiritual, es algo bien importante, permanente en mi corazón, en mi pensamiento y en mi, en mi retina. La zampoña es un instrumento de, de tubos de carrizos abiertos que está hecha, afinada por segundas paralelas y que tiene dos filas de tubos que están intercalados para poder generar un sonido, una melodía. Pero no se podría hablar de la zampoña sin hablar antes del circo, que es su antecesor, su predecesor. ...que tiene un arraigambre de tradición musical en la región de los Andes, ancestral. Allá por los años 82 empecé a formar una imagen de la zampoña como solista. Entonces grabé el primer disco de la historia de la zampoña en, en Bolivia... ...porque llegamos a todos los rincones del mundo... Soy parte del Centro Cultural moxauma en estos 38 años el Centro Cultural ha procurado acercarse a lo que es la filosofía de los pueblos, a lo que es el entender del vivir del día a día de estos pueblos y dentro de los cuales la música es una parte muy importante. El mensaje que tratamos de transmitir al hacer música con esta herencia ancestral es poder captar la atención de los jóvenes. Con el tiempo eh, ya se logró eh, llevar este instrumento aerófono a las escuelas y con mucha alegría veo que hay niños en las escuelas ¿no? que se van con su zampoña. Y que pueda sentir y sensibilizarse a través de los sonidos que emanan estos tubos que son sonidos mágicos que desentrañan sentimientos de mucha pasividad, de mucha medicina para el alma porque ya la zampolla tiene ahora un, un nuevo marco y la música está creciendo Bueno Fiengo ahí vimos uh, el video que hiciste de entrevistas, visitaste el museo cuéntanos aparte del video qué experiencias hay por detrás de esa producción audio audiovisual Bueno. La primera etapa que quería hacer es pues, buscar fuentes siempre, ¿no? En las comunidades las personas tal vez no me, me decían, ¿por qué tocas? Cuando yo les preguntaba, ellos porque así es, ¿no? Está en su genética de ellos tocar y expresarse así, tal vez no dar una explicación. Necesitaba encontrar una explicación para que un producto audiovisual sea entendible. Entonces lo que he hecho es buscar músicos en La Paz, que hayan tenido un acercamiento, así como el mío, en las comunidades. Entonces, en, para mí dos referentes eh, de la música era Fernando Jiménez, Zampoña de Oro, que, eh, eh, que ya tiene un gran recorrido en la música autóctona, y también René Hamel, que aparte de ser músico muy virtuoso, es un investigador. Entonces, les he contado, sí, les he contado mi proyecto y bueno, ellos eh, se, han, se han ofrecido sin problema ayudarme entonces hemos visto que el René Hammel es parte del centro cultural Moxauma de, de, del cual yo también he sido parte músico y también les he ayudado mucho con temas audiovisuales entonces ellos hicieron un videoclip en Tiwanaku donde son las imágenes que han podido ver y luego hemos podido eh, usar las instalaciones de dos, dos lugares que para mí son mis favoritos en la ciudad el Museo Nacional de Arte que tiene una acústica muy linda en su patio colonial y el Museo de Instrumentos Musicales de Ernesto Cabur ubicado en la calle Jaén que tiene una gran colección, tiene sicus líticos de piedra antiguos, de hueso tiene de todos los tamaños y de todas las regiones Sicu es el padre de la, lo que llamamos hoy en día zampoña zampoña viene de sinfonia ¿no? porque puede ser eh, sinfonía, no claro. puedes sacar muchas mucha música y muchos temas con eso. Entonces, era, era necesario estar ahí, ¿no? ¿Ve? Tocar ahí que, que ahí sea el ambiente para que me expliquen estas cuestiones. Lo lindo es que bueno al entrevistarlos ellos mismos han recordado y se han sumado al proyecto, ¿no? Que espero que siga continuando, ¿no? Yo tengo una, la idea de que esto sea una serie que a partir del CICU podamos hacer de otra familia de instrumentos también su serie, su capítulo respectivo. Esto, esta muestra <coughs> la he presentado en un curso de videoperiodismo que hizo la EGPP hace tiempo, lo presenté ahí porque ya lo tenía avanzado, ya tenía una preproducción, tenía a los entrevistados, tenía imágenes de apoyo y bueno se sintetizó ahí. Pero lo, lo lindo y lo que, lo que yo rescato es la predisposición de la gente. Que una vez que yo les empiezo a contar la idea de la música, de la comunidad, todo esto que les he contado, ellos se suman así tal cual, ¿no? En comunidad, lo hemos construido. La, esta música tiene pues una... tiene raíz aquí en el altiplano, ¿no? Y el altiplano es fuerte, lleno de magia. Tal vez no habrá mucha vegetación, pero tiene esa magia. Solo aquí un poco más de vegetación. Ahí tiene esa magia. Y es bien ceremonial, ¿no? Entonces, como que tienen un... Han visto la vestimenta, tienen pues un respeto hacia su vestimenta, hacia a las épocas de tocar, porque no todo el año se toca. Ah. Cuando ya empieza el verano, la época de lluvia, ya no se toca ese instrumento, ¿no? Más bien se tocan instrumentos que tienen pico, más es para que llamen agua. Ah. Ahora que está la helada, es tiempo seco, se tocan instrumentos de carrizo abierto, como, como el cico, ¿no? Eh, sí, entonces... Hemos eh, de, Luego de hacer este video, eh, es, he tomado un taller con, que se llamaba el F, laboratorio de fotografía experimental. Fue una convocatoria que se hizo abierta a todos los fotógrafos, escogieron 10 y se trabajó en temas narrativos. Entonces era como que pasar mi video que explica todo en imagen en movimiento, a tratar de expresarlo en lo más básico, en fotos. Y era un reto más fuerte porque te exigían más, ¿no? La, el, el video se expresa mejor, ¿no? Tienes, se mueve, hay harto detalle, en cambio hay en sonido. foto hay sonido también, ¿no? en cambio en la foto juega mucho la subjetividad de la persona y también qué foto acompaña a otra foto. Es por eso que en ese taller dije, bueno, necesito mejorar eso, en la narrativa justamente, porque si bien es como un trabajo más periodístico, yo quería también que sea algo un poco más artístico, más fuerte, entonces he decidido presentarlo ahí y con la ayuda de, de, los, de los, los tutores de ahí, hemos podido crear Arcaíra, que es una serie que, de fotos que una foto muestra algo y la otra te responde algo, okay. entonces como, como la música, ¿no? pero esta vez de forma visual, lo que yo quería buscar, ¿no? siempre sonoras a través de las imágenes bueno ahí vimos el registro fotográfico de carlos y ahora después del corte vamos con música vamos al corte estás viendo NERs. ya regresa NERs. Bueno, uh, Fiengo, ahora vamos a dar un giro, pero que no es un giro radical, porque igual vamos a hablar de, de música, vamos a seguir hablando de música, pero en tu incursión por la música. bueno, uh, ¿Cómo llegaste? a por, Tienes un video musical ahí con Calamarca, que fue viral, se ha viralizado en redes sociales, ¿no? rapeas en ese video, vamos a ver aquí un cachito del video, pero ¿cómo llegaste a, a eso, Fiengo? En colegio, yo, yo pertenecía a la banda de instrumentos autóctonos del profesor Héctor Quispe, que en paz descanse. ¿Qué colegio era? por el colegio Ave María, en Villa Fátima, yo soy de esa zona. Él eh, me ha inculcado el sentido de la música, y de, de la música en comunidad más que todo. Pero bueno, luego mis gustos musicales con mis amigos siempre han tenido la tendencia del género urbano, de hacer música hip hop, rap he empezado mezclando música, antes de hacer música, como esa esa curiosidad que tengo yo si ellos están hecho ¿por qué no puedo hacerlo yo? entonces he empezado haciendo las pistas primero para que otros hagan su rap y luego también me he decidido a hacer mis propias líricas nunca he sacado algo mío porque bueno Tienes un disco Spotify, Fiengo, así, no, para buscarte. No tengo, pero he colaborado con muchos otros artistas que al, al, al escucharme ahí en las noches, en la, en la bohemia paseña, me han invitado a ser parte de sus discos en canciones. ¿no? Y bueno, una cosa ha concatenado a que me conozcan más en este aspecto de, de hacer rap. Y bueno, un día estábamos eh, en el trabajo y me entero de que... Calamarca va a ser una canción y que teníamos que ir a grabarla con unos amigos y bueno, no sé, tal vez escuchamos primero la canción. Bueno, entonces ah. vamos ahí a ver el video de la canción de Calamarca con el rapeo de Carlos Fiengo. Cada lucha, cada esfuerzo, cada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 Quiere, con la gente que ama Música fraternales Bolivia Un pueblo que canta A la vida Bueno, ahí vimos El video musical de Calamarca Fit, así se pone Fit Carlos ciengo Y ahora, bueno, hablar del qué hay por detrás de, de, de esa producción visual, de ese videoclip bueno, era una etapa bien fuerte, el estado necesitaba cambios importantes, el tema se llama Otro Mundo, ¿no? y nos enteramos que Calamarca estaba dándonos la canción para la campaña del 2019, y es ahí que, bueno esto es bien chistoso porque luego me he enterado de que yo no iba a ir a la, a la filmación, de, eh, dos compañeros, el Orestes y el Iván, Dicen, ellos iban a ir, pero me dicen, vamos, ¿no? yo les digo, ya, obvio, para firmar a mí, todo lo que sea cámara siempre me ha gustado. Ah, ¿no? Te atraparon ahí de sorpresa, ¿Sí? con engaño te llevaron, ¿eh? Sí, fui, fuimos al estudio de los Calamarca y bueno, Calamarca está liderizada por el Rodo y por el Hugo, ¿no? Que son unos genios musicales, y, pero la banda que, que los acompaña son amigos míos de otros proyectos musicales de difer en diferentes etapas el baterista el bajista los guitarristas no entonces bueno comenzamos nuestra travesía de filmar el video el videoclip y estábamos haciendo la iluminación las cámaras todo y cuando ya está por acabar nuestro trabajo el guitarrista el Danilo le dice al Hugo al Rodo y al Hugo él hace hip hop así que cante y el Rodo se sienta en su estudio y me dice ya canta y ¿Qué les puedes decir, a Calamarca? No puedo, he venido a filmar el video. Era como que... Pero ya... Y ellos me lo han hecho un sampler ese rato. Me he sentado, he escrito la letra. Y bueno... ¿Has improvisado? A... No, no he improvisado. Sentía que no podía... De, había mucha responsabilidad ah, en la claro. canción, no No podía ser tan simple. Claro. Necesitaba escribir, pensar Pero y. Yo, la Es diferente como cuando improvisa Silvia Rodríguez. O, el o, mensaje o, era ¿tres? fuerte: ¿no? Uh -huh. otro mundo es posible. Y tenía que ayudar a eso. Y la parte urbana, o pues sea, el rap no podía quedar atrás del virtuosismo de los otros músicos. Wow. Entonces me he sentado con una responsabilidad muy grande en la espalda por y Urbanos emocionados eh, de... Sí, <risa> hemos hecho Los Calamar que ya lo venían haciendo con otra gente, pero ese día salió la emoción ahí y bueno, escribimos, el Orestes y el Iván me han grabado un poco mientras he grabado la canción que sale ahí una parte y les gustó y bueno, Después, el 2020 se siguió usando la canción. Y es famosísima y todo se escucha. <risa> Hasta en Chupa le escuchado, pero vamos a cortar esa parte. Sí, sí alguna vez me, alguna vez ahí me, hemos escuchado en reuniones y bueno, ¿quién iba a pensar que iba a tener ese impacto? ¿no? Me ha sorprendido también a mí, mis amigos me han mandado TikToks que me decían, mira, están haciendo TikToks con tu parte, está sonando mucho en redes, se ha viralizado, se ha vuelto a usar, la gente ha reeditado el video, le han puesto otras imágenes. Incluso en un programa de Aviala sale esa canción. Qué bien, me alegra mucho y bueno también ahora calamarca interpreta la canción es un hit no el rodo hace mi parte no pero bien me encanta que el mensaje haya trascendido eso es lo más importante que haya llegado porque como te decía hace un momento no con el audiovisual es, es una herramienta muy poderosa no aprendes mucho es el audio y lo lo, lo visuales también pegados al cerebro llegan directo la información es mejor así no entonces bien que la canción que siga su curso, que siga sumando corazones, porque realmente otro mundo es posible. Y ha demostrado, ¿no? Y porque, por eso estamos aquí, porque otro mundo fue posible también. Y vamos a ir construyendo. Bueno, Carlos Fiengo, muchas gracias, fotógrafo, artista. No va a ser la última vez. Y por favor, ¿cuándo va a lanzar tu discografía en Spotify <risa> para que podamos descargar tus canciones? Esperemos que algún rato podamos grabar algo. He tenido intenciones, pero el tiempo me, uh, me pisa y también. Eh, me, me atrapa más la fotografía, ¿no? Siempre me ha gustado más ir a, um, con mi cámara, ir a caminar, ir a caminar las montañas, ir a estar en las comunidades, salir de mi zona de confort y ver otros, otros paisajes. El sol también es algo bien fuerte aquí, ¿no, ves? no es... Sobre todo en ese momento, sí, está muy fuerte. Y pero... la luz que te da en el altiplano es muy especial. Y yo sé que este es mi proyecto, Visiones Sonoras, va a ir escalando a otros niveles. Cada vez va, ¿Vas a seguir con Visiones Sonoras? Sí, me quiero terminarlo, quiero sacar una quiero sacar un foto fanzine, quisiera que hacer una exposición. A eso ¿Qué, ¿Qué proyecto de a futuro? ¿Solo Visiones Sonoras? Sí, nada más? Por, por el momento quiero terminar Visiones Sonoras, que se exponga, que sea un producto que se pueda exponer, que se pueda adquirir y bueno, pensemos más cosas como te decía, siento que esto de manera audiovisual pueden ser varios capítulos con las otras familias de los instrumentos y que no sé pues que me lleve donde me tenga que llevar como ha sido hasta el momento bueno, qué, qué lindo proyecto gracias Carlos, bueno y voy a esperar de verdad que pongas tu discografía en Spotify pero <risa> bueno, eso fue todo muchas gracias, si quieres despedirte con tus redes sociales y nos vamos Gracias a la audiencia de NES por tomarse este tiempo para conocer un poco de mi trabajo. Los invito a visitar mis redes, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Carlos Tengo Pericón. Y ahí estoy también dispuesto a conversar cuando ustedes quieran sobre estos temas musicales, sobre fotografía, audiovisual, rap y ahí vamos con todo. Un saludo a todos, muchas gracias, gracias Edu, gracias a la producción.